Formándonos y conocer las versiones que nos entregaron todos los actores de esta jornada, creo que el Frente Amplio tiene que dar una explicación al país. Cuando ellos han hablado de terminar con la cocina, terminar con las viejas prácticas, eh, creo que los que tienen que hablar de lo ocurrido el día de ayer son ellos. La ciudadanía, eh, si hay algo a, que, que demanda, ...es poder participar e incidir en las decisiones del país. Y qué mejor manera, eh, y lo decíamos hace unos días atrás a raíz de otro tema... ...qué mejor manera que hacerlo a través del voto... ...y no de las definiciones entre cuatro paredes. Para poder entregarle a la ciudadanía la definición de quiénes son las y los mejores en nuestro país... ...tenemos que permitirles la competencia. Y que sean los hombres y mujeres del territorio de cada rincón de nuestro país, los que decían que no son. Y no se entiende en esa lógica que eh, hayan pretendido eh, un pacto en el que había privilegios y eh, para lograr esos privilegios tenían que omitirse las cartas que eh, podían competir. Esa exigencia de verdad eh, es impresentable de parte de quienes habían demandado eh, transparencia, terminar con la cocina, eh, que las cosas se hicieran de cara a la ciudadanía. Y por lo tanto, más que mi opinión, eh, creo que lo que corresponde es que ellos eh, expliquen eh, lo que hicieron y en qué terminamos eh, el día de ayer. Y que le expliquen eh, al país si eh, lo que ellos hicieron eh, tiene por objeto que gane y gobierne quien no los representa. Porque al final del día esta división no les sirve a ellos, no nos sirve a nosotros. Creo que es una pena y tenemos que trabajar en pos de aquellos valores que nosotros decimos representar y dentro de ellos el voto de la ciudadanía, la transparencia. El articularnos para recoger las ideas que hombres y mujeres nos vienen planteando hace tanto tiempo es parte del desafío. Senadora Fuachain dijo que al Frente Amplio le falta madurez política. ¿Usted eh, comparte esa opinión considerando que ya llevan cierto tiempo acá en el Congreso, en algunos espacios municipales? Mira, yo creo que, que ayer eh, lo que vimos eh, obedece más bien a, a una definición tomada eh, y no es algo accidental. Y yo lo lamento, insisto, creo que no es la forma eh, de actuar y no es lo que merece el país. Eh,